Yeah. Mm -hmm. Es el título de cuatro cuadros del noruego Edward Munch. La versión más famosa se encuentra en la Galería Nacional de Noroga y fue completada en 1893. Otras dos versiones del cuadro se encuentran en el Museo Munch, también en Oslo, mientras que la cuarta versión pertenece a una colección.